cálculo integral unidad didáctica 2 técnicas y métodos de integración en esta unidad didáctica usted aprenderá a integrar funciones aplicando técnicas y métodos el cual comprende los siguientes criterios de desempeño transformar una integral dada no inmediata en otra o suma de varias más simples Resolver integrales aplicando los métodos básicos de integración directa, integración por sustitución e integración por partes. Resolver integrales aplicando los métodos de integración por sustitución trigonométrica, integración por fracciones parciales e integración directa por transformación de la función. Resolver integrales en contextos específicos usando software de matemáticas.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 Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas, conociendo las técnicas fundamentales de integración y conociendo otras técnicas de integración. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas.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 En esta unidad estudiaremos las técnicas y métodos de integración. La competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será integrar funciones aplicando técnicas y métodos, y para ello se abordarán temáticas tales como técnicas y métodos de integración inmediata, integración por sustitución algebraica,